Si quieres trabajar como transcriptor o conseguir algún puesto de trabajo que tiene que ver con Data Entry, entonces te va a hacer falta saber cuál es tu nivel. Incluso hay páginas web que te piden alguna certificación que demuestre tu nivel de introducción de texto o de datos. En este video te voy a detallar varias páginas web donde puedes hacer un test de mecanografía para ver cuántas palabras por minuto puedes escribir y al mismo tiempo puedes comprobar si escribes de forma correcta. Hay varias páginas de esta lista que te proporcionan un certificado de nivel que se puede usar a la hora de postularte para un puesto de trabajo, ya sea de transcriptor o de introducción de datos. En el caso de que quieres aprender a escribir más rápido o quieres mejorar tu nivel, estas páginas te van a ayudar también, ya que varias de ellas tienen curso para aprender desde cero o para mejorar el nivel. Incluso vas a encontrar juegos para mejorar tu nivel mientras te diviertes. ¡Bienvenidos! Este video forma parte de un curso gratuito para transcriptores, subtituladores, traductores y data entry que estoy publicando de forma gratuita. Para estar al tanto de todos los videos, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Y únete a nuestro grupo de Facebook donde vas a encontrar tutoriales y ofertas de trabajo. Suscríbete también a mi canal de Telegram donde publico contenido adicional. Y ahora, sin más dilación, vamos a ver sitios web para medir la velocidad de escritura. Una página web para probar la velocidad de escritura es LiveChat. Si valoramos estas soluciones únicamente por la parte estética, podríamos decir que esta es una de las más recomendables. Su interfaz de usuario es limpia y es intuitiva y nos ayuda a que nos podamos desplazar por ella de forma muy fácil, muy sencilla. Está disponible solo para el idioma inglés. No te preocupes, más adelante vas a encontrar 8 sitios para pruebas, cursos y certificaciones que están en español. Por un lado, no nos permite modificar el límite de tiempo y por otro, nos hace escribir palabras y no frases. De todas maneras, ofrece informes con los resultados finales de nuestra acción. Otra página para probar nuestra velocidad de escritura es TenFastFinger. Para hacer un espacio gratuito, no está nada mal. Tiene todas las características esenciales y muchas funciones adicionales que a mí personalmente me han gustado mucho. Es posible escoger una prueba de mecanografía estándar o escoger una avanzada. O también puedes participar en competencias multijugador. Es posible escoger entre varios idiomas de acuerdo a los que tú quieras practicar. Y si además pretendes ir guardando todos los progresos que tú realizas, debes también crearte una cuenta de usuario. Ratatype es probablemente la mejor opción para muchos de mis suscriptores de YouTube. Su interfaz de usuario es absolutamente limpia y disponible en español y desde el comienzo nos va a facilitar bastante las cosas si se trata de una persona que recién empieza en este mundo. A diferencia de la mayoría de las demás plataformas, no tienes un límite de tiempo específico. A medida que vayas escribiendo, vas a poder visualizar tanto la velocidad de escritura como el recuento de palabras y el nivel de precisión. Al mismo tiempo este sitio web ofrece un tutor de mecanografía que te ayuda a aprender a escribir rápidamente con el método de 10 dedos. Por lo tanto, participa en el proceso de aprendizaje y aumenta tu capacidad de mecanografía. En iHero tenemos varios idiomas para hacer diferentes tipos de test y hay lecciones de mecanografía para los que quieren mejorar. En la página de estadísticas, podemos ver cómo lo hacen otros en diferentes idiomas, algo que es muy práctico y nos puede ayudar a establecer nuestros objetivos. Y si nos registramos, en esta página vamos a poder ver nuestro progreso a lo largo del tiempo. En senselang.org Podemos elegir el modo como se nos muestra el texto, en una línea o en varias líneas. Es posible elegir el color de fondo para nuestra comodidad y también podemos establecer la duración de la prueba. En la página de SenseLag podemos encontrar también tutoriales gratuitos para mejorar nuestra velocidad de escritura y para escribir de forma correcta. A continuación vamos a ver conjugatron, donde podemos elegir entre tres niveles de dificultad para hacer una prueba de ingreso de datos. Tenemos el nivel bajo, medio y alto. Esta página es una buena ayuda para encontrar la forma de conjugar cualquier verbo en español y también ofrece un curso gratuito de español. En typing.com se pueden hacer pruebas de tecleo gratuitas, o sea, pruebas de velocidad de escritura. Estas pruebas pueden ser cronometradas de un minuto, de tres minutos y de cinco minutos. También es posible hacer pruebas de página completa. Dispone al mismo tiempo de juegos de tecleo para poder mejorar nuestras habilidades de una forma divertida. Es posible incluso hacer un curso registrándonos en la página y podemos obtener un certificado por cada módulo del curso que hemos completado. Una vez que nos registramos, podemos ver nuestros logros en la página de cursomeca.com podemos hacer un test de introducción de texto y al final de este test vamos a poder descargar un certificado con nuestro resultado. En la página podemos ver también un ranking con los 50 más rápidos, donde nos podemos hacer una idea de cuál es nuestra competencia y fijar un objetivo para poder alcanzarlo. Disponen también de otro ranking de los 50 más preciso. Yo personalmente me fío más de este ranking, ya que son personas que además de escribir rápido, lo hacen sin errores. El número de palabras por minuto es menor que en el anterior ranking, pero realmente es importante escribir correcto también. Ellos ofrecen un curso de mecanografía gratuito con 27 lecciones que podemos hacer a nuestro ritmo. En Agile Finders podemos aprender a escribir con velocidad en el teclado. Tienen tres juegos de mecanografía que hacen más divertido nuestro proceso de aprendizaje. Tienen un curso con varias lecciones para poder aprender desde cero o para mejorar nuestras habilidades. Es muy práctica la página específica de metas que nos ayuda a mejorar nuestro nivel de palabras por minuto y ver cómo poco a poco alcanzamos distintos niveles de velocidad de escritura. Ellos ofrecen también lecciones de programación para aquellas personas que a lo mejor quieren dedicarse en hacer programación. Las lecciones que ofrecen son para Python, Javascript, C++, C numeral, PHP y Bash.